Hola, buenos días a todos y a todas. Tal como estaba previsto, vamos a dar inicio a una sesión informativa que hemos organizado desde el Vicerrectorado de Innovación Docente, Calidad y Campus de Ancheta con objeto de eh, trasladar a todos aquellos profesores y profesoras interesados en participar en la convocatoria del programa Docentia de la Universidad de La Laguna de este curso, y, pero también aquellos que quieran ir preparando, su, eh, su orientando su actividad docente de cara a próximas convocatorias, eh, sobre los aspectos eh, más significativos y más relevantes que se presentan en la actual, eh, en el Docentia eh, vigente en este curso. Esta sesión se está retransmitiendo por el canal YouTube de la Universidad de La Laguna. Va a quedar grabada y, por tanto, a disposición de eh, todos aquellos que estén interesados en, en conocer lo que aquí se diga y que, por las razones que sean, pues, no puedan estar presenciándolo en este momento. Y eh, antes de seguir, pues, quiero mostrar mi agradecimiento a la unidad de audiovisual de la Universidad de La Laguna, que es la que ha dispuesto toda la logística que nos está permitiendo llevar a cabo esta eh, presentación. Eh, la estructura de la sesión va a ser muy sencilla. Eh, voy, en primer lugar voy a en cinco, diez, cinco, siete minutos, presentar las líneas generales más significativas eh, que tiene el actual docencia, Universidad de la Laguna 2021. Después cederé la palabra a mi compañera Patricia del Ponti, directora de Secretariado de Calidad del Vicerrectorado, que entrará ya con algo más de detalle a, a explicar cuáles son las novedades que presenta el Docentia en, eh, en esta edición, el nuevo Docentia en esta edición, eh, y en lo que se refiere a uh, los méritos y, y, y procedimientos que permiten acceder hasta la calificación de muy favorable. Y ya, eh, por último, pero no menos importante, le daré la palabra a Javier Paricio, que eh, eh, se extenderá también brevemente para destacar los aspectos más relevantes que presenta el, el nivel de excelencia que eh, está contemplado también en nuestro, eh, en nuestro docencia ULL 2021. Javier Paricio es un experto en calidad en la educación superior, ha sido director del Instituto de Ciencias de la Educación y adjunto al rector para la innovación docente en la Universidad de Zaragoza. Eh, responsable, por tanto, de la puesta en marcha de sistemas de calidad de titulaciones y también de los programas de formación e innovación dirigidos a su profesorado. Eh, como especialista en, en calidad de la educación superior y de la formación del profesorado universitario, eh, es miembro del grupo de investigación en docencia e innovación universitaria, Miembro de la Junta Directiva de la Red Española de Docencia Universitaria y del Comité Ejecutivo de la revista Red U, que es una revista de alto impacto y relevancia en el ámbito educativo de las que se publican en español. Y también es representante de España en el International Consortium for Educational Development, una red mundial de especialistas en el desarrollo profesional de profesorado universitario. En fin, es alguien que le avala su experiencia, su trayectoria y su conocimiento en este campo y a quien quiero desde aquí agradecer pues, la colaboración que nos ha prestado en el diseño de este docencia que eh, eh, vamos a, a desplegar. La última parte y posiblemente la más importante y la más relevante para todos ustedes sea la que le dedicaremos a eh, responder a las preguntas que ustedes nos quieran plantear y que podrán hacerlo a través del chat de este canal. Y sin más preámbulos, eh, mm, quería... Eh, eh, Empezar diciendo que este manual de evaluación que presentamos hoy es, eh, llega aquí eh, como resultado de un proceso de negociación con los representantes sindicales del profesorado que ha culminado felizmente eh, y que ha sido aprobado por asentimiento en la sesión del Consejo de Gobierno de nuestra universidad celebrada el pasado 8 de noviembre del de este año. Este docente... Eh, toma como referencia eh, la reciente versión del programa de apoyo para la evaluación de la calidad de la actividad docente del profesorado universitario que presentó ANECA en el mes de mayo del 2021 y que supone un nuevo punto de referencia para los docentes de todo el sistema universitario español. Estamos, por tanto, alineados con lo que son las tendencias a nivel nacional. Eh, y que marcarán las pautas a seguir en este, en este aspecto en los próximos años. Diez eh, son las características generales más relevantes que presenta este el docentia y que voy a intentar transmitirles de la manera más telegráfica posible. La primera de ellas, este docentia está alineado con el modelo de enseñanza centrado en el alumnado que la Universidad de La Laguna se ha dado a sí misma es uno de sus rasgos distintivos y esto se muestra en que eh, se concede una gran importancia a los nuevos usos y procedimientos asociados a la docencia de calidad en relación con la enseñanza y el aprendizaje centrado en el estudiante. Se alinea nuestra docencia y también nuestro, nuestro modelo MECA con la posición que ha manifestado ya reiteradas veces el Ministerio de Universidades en favor de la innovación pedagógica a través de estrategias metodológicas tales como, por ejemplo, el aula invertida, el aprendizaje basado en el trabajo por proyectos, el desarrollo de trabajo colaborativo y cooperativo. Pero también en lo referido a la incorporación y el uso de tecnologías de la información en la docencia y en la importancia de adaptarse de modo continuo a la actualidad cambiante. La segunda característica es que se trata de un diseño mejorado, que bebe y se alimenta de la experiencia que eh, a lo largo de los últimos 12 años la Universidad de La Laguna ha ido acumulando en la aplicación del docencia que hemos tenido hasta ahora. Ha sido enriquecida esta propuesta con las aportaciones de todos los agentes implicados a través de un proceso de información eh, eh, y de discusión en las que se han tenido en consideración los resultados obtenidos en los últimos cinco años, las recomendaciones de la Comisión de Evaluación de la NECA y eh, realizadas a través de los informes de implantación y seguimiento, entre otras. La tercera característica es que este docencia aspira a ser certificado por las agencias de evaluación nacionales. Eh, y desde el vicerrectorado hemos empezado ya a dar pasos en este sentido. Quería destacar que obtener la acreditación por parte de las agencias de nuestro docencia va a suponer grandes beneficios tanto para nuestro profesorado como para la propia institución. porque Además del valor añadido que supone obtener una valoración de, mmm, satisfactoria, incluso excelente, en un docente acreditado, esto, eh, eh, en el caso de, que de los profesores y profesoras que obtengan el, el excelente, probablemente le va a facilitar enormemente la consecución del de anunciado sexenio de docencia que el ministerio, sobre el que el Ministerio ha hablado en varias ocasiones y que, según nos han dicho, pues están en, en, trabajando en ello. Pero es que, además, disponer de un docente acreditado nos va a permitir a nosotros avanzar significativamente hacia esa acreditación institucional de nuestros títulos, que es uno de los objetivos estratégicos de esta universidad. Por tanto... Quizás el mensaje más importante eh, que eh, este docente transmite y que subyace al mismo es que tal como está planteado, es, supone un estímulo eficaz para que el profesorado oriente su actividad docente en la dirección señalada por el modelo de enseñanza centrado en el alumnado. Y además contribuirá significativamente a a que la universidad consiga la acreditación institucional de sus títulos con las enormes ventajas que eso tiene y que es además una de las cuestiones en las que reiteradamente desde la agencia de calidad se nos ha dicho a las universidades que es hacia donde debemos tender. La cuarta característica es que este docentia la convocatoria actual del docentia permite acceder a la evaluación de forma normalizada al profesorado, al personal docente e investigador no permanente. Al, al profesorado en concreto con, que tiene una vinculación no permanente y que con carácter voluntario va a poder eh, solicitar su evaluación si se dan unas condiciones mínimas. Esta opción es inédita hasta ahora y va a permitir a nuestro profesorado Nobel en primer lugar, alinear, como he dicho antes, su actividad docente en la dirección demandada por el sistema universitario español, esa docencia centrada en el alumnado. Y por otro, que nuestro profesorado Nobel pueda obtener una certificación de la calidad de su docencia, obtenida por medio, a través de un modelo de evaluación acreditado por las agencias de evaluación, que sin duda le va a dar más valor y relevancia a este mérito importante, no solo para cara al desarrollo profesional como docente, sino también desde el punto de vista de su promoción académica. El quinto aspecto es que este docente va a tener un tratamiento diferenciado y específico para el nivel de excelencia. La evaluación que conduce a las valoraciones hasta muy favorable se, han, se van a realizar... Eh, eh, que han estado en vigor hasta ahora en el curso pasado, eh, eh, se van a mantener. Eh, sobre esto hablaré inmediatamente. Pero el profesorado que quiera aspirar al nivel de excelencia va a poder aportar elementos adicionales, va a poder hacerlo a través de un ejercicio de reflexión eh, sobre en qué consiste su concepción de la docencia, cómo la planifica, eh, cómo se despliega, qué resultados se obtiene y algo muy importante, en qué contexto, en qué contexto eh, número de alumnos, eh, di, número de profesores eh, eh, que atienden la asignatura, si se trata de una asignatura de los primeros cursos o de los últimos, si es una asignatura de máster o de, o, o de grado, en qué contexto se desarrolla esta docencia, de tal manera de que todo el profesorado podrá, independientemente de las circunstancias en las que se desarrolle su decencia poder alcanzar este nivel de excelente. Sobre este aspecto será sobre el que se detendrá nuestro compañero Javier Paricio. El sexto aspecto importante es que hemos cuidado mucho, y en esto he de reconocer, y, y aquí eh, la aportación significativa que hicieron los representantes sindicales de nuestro profesorado, eh, se considera crítica que se, haya, se, se, se plantee la implantación de este docente eh, nuevo con la, una, eh, desde una perspectiva de permitir la adaptación gradual del profesorado a los nuevos parámetros en los que éste se mueve. Y para eso hay una serie de medidas que eh, están reflejadas en el modelo. Tres en particular quisiera destacar. La primera va a poder coexistir durante un periodo de hasta cuatro años el nuevo docencia con el docencia que se ha venido aplicando hasta ahora, de tal manera de que el profesorado que este curso considere que, por las razones que sean, no está en condiciones de poder aspirar con éxito al nuevo docencia que como digo es un docencia en la que ameritan sobre todo aquellas eh, actividades que tienen una clara orientación dentro del marco conceptual definido por el modelo de enseñanza centrado en el alumnado, este profesorado puede ser evaluado con el modelo que se ha venido desarrollando hasta ahora de tal manera de que no se le cambian, no se ve a ver obligado a jugar con unas reglas del juego cambiadas de un año para otro. Este periodo transitorio eh, pues eh, se podrá acortar si se observa eh, que el porcentaje de profesorado que acude a él pues eh, deja de ser realmente significativo y que justifique eh, el despliegue técnico y de recursos humanos y materiales que implica eh, el que haya esta segunda vía paralela. La segunda medida que apunta eh, y que va a facilitar esta gradualidad eh, tiene que ver con la posibilidad de que el profesorado que tenga 60 años cumplidos, 30 años de servicio y que, haya superado su última evaluación del docente satisfactoriamente puede quedar exento de ser evaluado en el docente. Esto es algo que con esto yo creo que eh, esto, esto no quiere decir que no se seguirán pasando a este profesorado las encuestas de satisfacción al alumnado porque entendemos que estas no dejan de ser un referente importante para retroalimentar la actividad docente de nuestro profesorado. La tercera medida es que aquel profesorado que, por ejemplo, considere que está en condiciones de eh, obtener una evaluación positiva, favorable en el nuevo docencia y que por alguna razón eh, no lo consiga, va a tener la opción de poder digamos, ser, vamos a decirlo así, repescado para eh, y, y poder solicitar ser evaluado con el docente a que hemos venido desarrollando hasta ahora. Como ven, queremos dar la opción, primero, animar a todo el profesorado a que re, reordene eh, su actividad docente hacia ese modelo centrado en el alumnado, pero eh, le vamos... Le damos el, el, el sistema está diseñado para que pueda hacerlo de forma gradual y con tiempo suficiente por delante. El séptimo, la séptima idea, las encuestas de satisfacción, se van a pasar con carácter general a todo el profesorado, todos los años, de tal manera de que la evaluación del docente no se va a hacer como se ha venido haciendo hasta ahora, sobre la base de una única evaluación en un momento dado, en un periodo de cinco años. Sino que se van a hacer sobre las medias ponderadas del periodo en el que, eh, de todo el periodo sometido a evaluación. Aunque eh, vamos a seleccionar eh, las eh, tres de, de los cinco años eh, encuestas que eh, mejores resultados tengan, siempre y cuando tengan validez significativa eh, desde el punto de vista estadístico. La penúltima idea es que, se plantea un nuevo comité de evaluación de la actividad docente eh, con más miembros, va a haber hasta nueve profesores y profesoras representantes de las cinco áreas de conocimiento, dos evaluadores externos, dos estudiantes eh, preferentemente de posgrado y también y además de los cargos institucionales va a haber, eh, van a tener presencia con voz, pero sin voto, de un representante sindical por cada uno de los dos órganos de representación sindical que tenemos en la universidad, la Junta de Personal Docente e Investigador y el Comité de Empresa. Y por último, este modelo de docencia que presentamos no debe entenderse como algo fijo y estático, sino todo lo contrario. Desde el primer momento va a ser objeto de examen y de revisión Vamos a someterlo a un procedimiento de evaluación continua. Al final de este año evaluaremos los resultados, veremos en qué aspectos son mejorables, qué aspectos han funcionado bien y conviene mantener, y se harán, por tanto, los ajustes correspondientes para que el proceso sirva para cumplir con su objetivo esencial. Y con esto termino. El objetivo esencial del docente ya, por encima de todo, es que sirva para orientar y estimular la actividad docente en nuestro profesorado de tal manera de que la formación que se imparte en la Universidad de La Laguna sea de la mayor calidad posible eh, que podamos dar con los recursos eh, de los que disponemos. Bien, y con esto termino y les doy la palabra a Patricia para que pase a la segunda parte de esta exposición. Buenos días a todas y a todos y voy a brevemente desglosar los diferentes apartados y dimensiones que se contemplan en el nuevo modelo y explicar de manera sencilla eh, las diferentes cuestiones que pueden ser valoradas sobre todo aquello, y voy a incidir en aquellos aspectos que son los que se han enriquecido en este nuevo modelo y que como bien decía el vicerrector facilita la participación especialmente del profesorado con eh, vinculación no permanente eh, el objetivo claramente está es eh, poner en valor la actividad docente y en esa línea, ahí podemos ver los objetivos, eh, perdón, los requisitos mínimos para poder participar, eh, para poder eh, obtener un, un favorable en este, en este nuevo modelo, obtener una puntuación final como mínimo de 20 puntos en la dimensión 2, teniendo en cuenta que la dimensión 2 es donde hemos puesto eh, el mayor énfasis del modelo, que es el desarrollo de la docencia. Es decir, la, la, la, la parte más, más importante en la que vamos a poder eh, eh, pues poner todos los méritos y todo el esfuerzo que, que hayamos hecho durante el, el curso. Eh, otro de los requisitos mínimos es obtener una puntuación mínima en la encuesta de 2,8, en una escala de Likert de 1 a 5, un 2,8 como mínimo, y lógicamente no haber sido evidenciado el incumplimiento en las funciones, no estar sujeto a expedientes disciplinarios, que eso es igual que en el modelo anterior. Eh, es decir, se puede ir en este nuevo modelo hasta desde favorable y muy favorable, y eh, con los méritos que, que voy a desarrollar a continuación, y luego para la parte de excelencia, eh, el que quiera puede optar de, continuando desarrollando eh, una serie de explicaciones de, de manera más cualitativa. En este caso, el profesorado que haya optado al nuevo modelo, pero como bien decía el vice-rector, eh, habiendo aprobado el, los, los informes de responsable, tanto de centro como de departamento, y habiendo obtenido el mínimo necesario en la encuesta, si con el autoinforme no le dan los puntos, puede, si así lo solicita, en la siguiente convocatoria, optar a esa, a esa segunda oportunidad. Eh, en cuanto a las dimensiones, la primera de ellas, que tiene que ver con la planificación de la docencia, aquí en la, puntuación, sea, la puntuación máxima de, este, de esta dimensión se ha sea concentrado en 15 puntos, pero para obtener esos 15 puntos lo que hemos planteado es que cada profesor pueda elegir el itinerario que ha venido desarrollando, es decir, elegir entre aquellos méritos que puedan contribuir con, esa, con, con llegar al mínimo de esa dimensión de manera... Eh, independiente, es decir, si puede ser en, la, en órganos de gestión o el que no haya trabajado en órganos de gestión, porque muchas veces ocurre eso con un, un, el profesorado con vinculación no permanente, que a eso no puede acceder por, por cuestiones de tiempo, pero es que pueda obtener los puntos mínimos necesarios con actividades de coordinación docente o de clarificación de la docencia. Es decir, hemos ampliado la horquilla en la cual cada profesor puede, de manera eh, libre e individual, elegir dónde donde poner sus méritos. En la dimensión 2, que es lo que decía anteriormente, la más importante, porque es una ITER, se puede desplegar con mayor este, libertad y, y posibilidades todas las actividades docentes centradas en el alumnado, el máximo de puntuación es 70, hay que obtener un mínimo de 20, y ese, esos 20 puntos se pueden obtener en estas tres subdimensiones, ¿no? con 9 puntos en cuanto al cumplimiento eh, de las actividades docentes, aquí podrán observar que se va a valorar eh, de, de las los formales ¿no? de cumplimiento de la tutoría, de edad y horarios, pero no de manera tanlers, tan exhaustiva como en el modelo anterior. Es decir, aquí las tenemos de entrega de actas, eh, cumplimiento de tutoría, por bien decir. Y la subdimensión 2.2 sub y 2.3 son las que ahí hemos puesto una aquella bastante amplia de puntuación para que aquel profesorado que, que apueste por las nuevas eh, iniciativas que se han puesto en marcha, como por ejemplo el programa de fomento de la docencia en inglés, eh, está incluido dentro de esta de apartados en eh, la inclusión de metodologías activas dentro de, de las dinámicas de clase y que estén indicadas correctamente en la guía docente, como por ejemplo, aula invertida, ramificación eh, aprendizaje por servicio, todo eso que... Muchos de los profesores las vienen desarrollando, pero a veces no las indican en la guía docente, pues en este caso pues van a ser eh, contempladas. ¿no? Lo mismo eh, la tutorización externa, de prácticas externas, otro elemento nuevo que hemos incorporado para facilitar a aquel profesorado, sobre todo el asociado o el ayudante que eh, se está desempeñando en el mundo de la empresa, que también contribuye de alguna manera con la formación del alumnado, pues que se pueda contemplar su esfuerzo dentro de eh, el, el nuevo docente. Eh, Los proyectos de innovación educativa... Este, este es el micrófono que parece que no te están oyendo bien. Ay, perdón. Eh, ¿Lo suelto? No sé desde dónde me, no me han oído. Sí, Un ruido, debe ser. A ver ahí. Son estas cosas del directo. Pero, a ver, así, ahí. Eh, en el apartado, la subdimensión 2.4, eh, actividades de innovación y formación docente, ahí también hemos ampliado la posibilidad de que aquel profesorado que ha optado por participar en proyectos de innovación y transferencia educativa eh, iniciados el curso pasado con evaluación externa, pues que la valoración. Eh, sea diferente, es decir, y tanto, y, e igualar la puntuación que obtiene el director y el codirector, es decir, que se igualen para facilitar la mayor inclusión del de profesorado en, esta, en este tipo de proyectos. Eh, y así, eh, con el resto de, de cuestiones que se pueden observar en el manual y también en la guía, próximamente publicaremos una guía de ayuda para poder rellenar esta plataforma. Y el último apartado, que tiene que ver con los resultados, revisión y planes de mejora, que eso es parte de la información que, interna de la universidad, que no hay que rellenar dentro de la plataforma, sino que esos datos ya... La unidad técnica de calidad se, se ocupa de, de conseguir las tasas de rendimiento, las tasas de, de éxito y de abandono, es decir, no es algo que nosotros tengamos que rellenar dentro de la plataforma. En esas tres eh, dimensiones se resume la mayor parte de, de, este, de este nuevo modelo, y una vez eh, triangulada o eh, ponderada la información que se tiene, es decir, por un lado los informes de responsable y, y de centro, la encuesta de satisfacción del alumnado y la puntuación del autoinforme, una vez este, aplicada la fórmula se obtiene la puntuación final que tiene que ser eh, mínimo 20 en la dimensión 2 y hasta un máximo de 100. Con estos requisitos se puede acceder como máximo a la valoración de muy favorable. Porque después el que quiera optar a la siguiente fase en la excelencia, que ahora eh, el profesor Javier París nos va a explicar con más detalle, que el Bien, bueno, eh, disculpen esta, este fallo técnico que hemos tenido, que hemos resuelto, en fin, lo, lo mejor que, y lo antes que hemos, que hemos podido. Bien, pues continuando, eh, le tiene la palabra ahora Javier Paricio, eh, de la Universidad de Zaragoza, para que nos presente las características eh, del de, eh, el nivel de excelencia que... Eh, que se presenta en este, en este docencia. Cuando quiera, Javier. Pues muchas gracias, Néstor. Gracias, Patricia. La verdad es que es un, es un placer el, el estar con vosotros eh, hoy por la mañana. Eh, yo querría partir, voy a intentar compartir la, la pantalla. A ver, con este sistema. OK, creo que ya está. ¿Está ya? ¿Me podéis confirmar? Estoy compartiendo la pantalla. ¿Hola? ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? Sí, yo supongo que está... Eh... Sí, no sé si me escucháis, no me escucháis. ¿Me podríais confirmar a alguien que, que estáis viendo la pantalla y que me estáis escuchando correctamente? Eh, ¿Me podríais confirmar, por favor, que me estáis escuchando y que veis la pantalla? ¿Hola? ¿Me podríais confirmar que estoy escuchando y veis la pantalla? A ver, Javier, ¿nos oyes? Sí, ¿Nos os oigo vayas? perfectamente. Sí, te, te, te vemos y te oímos y vemos la pantalla. Vale, perfecto. Muchas gracias. Vamos allá. Eh, la cuestión, yo creo, la pregunta de este eh, nivel de excelencia es ¿por qué necesitamos un segundo nivel de excelencia? ¿no? Es algo que ha sido inusual en los programas de docencia de, eh, de todo el Estado eh, español, realmente. ¿no? No, no es algo, normalmente se ha atendido simplemente a colocar una serie de criterios y todo en el mismo nivel. ¿Por qué ahora, eh, eh, impulsado desde ANECA, eh, se pide un marco de referencia en el que existan diferentes niveles? Pues hay una razón eh, muy simple ¿no? de, de comprender y es que cuando analizamos lo que significa buena docencia universitaria, encontramos factores que son relativamente básicos, relativamente sencillos y factores que son más complejos e incluso extremadamente complejos o por decirlo de algún modo, cuando analizamos lo que significa buena docencia universitaria a tenor sobre todo eh, de la investigación que tenemos disponible y en los últimos dos tres décadas la, la investigación en educación superior ha dado un salto enorme eh, lo que observamos es que eh, podemos entender la, la, la evolución en la calidad de la docencia universitaria como saltos de niveles en los cuales vamos asumiendo cada vez valores o retos de mayor complejidad. Así que eh, quizás la mejor manera de, de ver esta, esta idea de un segundo nivel de excelencia es eh, analizar los estándares que hay detrás del primer nivel, de lo que acaba de, de, de explicar eh, Patricia. ¿no? Un estándar como este que está impreso en buena parte de los procedimientos de, de, de ese primer nivel, garantiza un funcionamiento adecuado de las asignaturas bajo su responsabilidad en sus aspectos de planificación, organización, enseñanza y evaluación y colabora de forma efectiva en la gestión y buen funcionamiento académico de la titulación y del centro. Eh, si os fijáis, realmente buena parte de, lo, eh, de los eh, de los criterios que están en ese primer nivel eh, son eh, sencillamente cumplir adecuadamente con las responsabilidades que cada uno de nosotros tiene como profesor o profesora, ¿no? y esas responsabilidades, eh, claro, viene colaborar en un montón de, eh, de, de, de aspectos de gestión, a, al mismo tiempo ser responsable con nuestra propia asignatura en aspectos de evaluación, de las guías docentes, de tutorización, eh, colaborar en las comisiones de gestión del centro, etcétera, etcétera, todas las necesidades de lo que tiene que ver, eh, con formar parte del equipo docente que se encarga de una, eh, de una titulación. Este, es un, sin embargo, es un estándar básico, es un estándar de mínimos. ¿no? No, no es que se cumpla en todos los casos. Sabemos perfectamente que no es así, así que debe aparecer como estándar. Pero es un estándar de, de responsabilidad y de colaboración fundamental con nuestra, eh, con nuestra universidad. Un segundo estándar que está presente en ese primer nivel, es, lo podríamos enunciar de este modo. Dedica tiempo y esfuerzo a la mejora de su docencia mediante la participación en actividades de formación, innovación, encuentros o la elaboración de recursos de aprendizaje. Bueno, pues la idea básica es que no estamos estáticos en nuestra, en nuestra, eh, en nuestra docencia y invertimos cierto tiempo en hacer evolucionar esa docencia simplemente pues bueno, asistiendo a cursos, eh, asistiendo a proyectos, lo que ha venido siendo tradicional eh, en los procesos de mejora eh, docente de las universidades. Es también un estándar bastante básico, no tiene unos requerimientos eh, de conocimientos particulares, ¿no? No, no tiene un nivel de exigencia eh, de tiempo eh, importante. Es, eh, es un estándar que podríamos calificar de, de mínimos. ¿no? Un tercer estándar es un poquito más difícil y está muy, muy bien impreso en, lo, en, en ese primer nivel, que es... Lo podríamos enunciar así. Los estudiantes creen que asistir a clase y seguir la asignatura con regularidad les facilita en gran medida su aprendizaje. Opinan que la organización de la asignatura, la claridad de la enseñanza, los recursos y actividades que se emplean y las orientaciones que se ofrecen son de gran ayuda para comprender las ideas fundamentales y resolver adecuadamente las tareas que se proponen y las pruebas de evaluación. Es decir, es un estándar también básico de buena enseñanza. La, y, y se concreta en la idea de que los estudiantes consideran valiosa nuestra enseñanza. Valiosa eh, por todo lo que ofrece, en recursos, en organización, en actividades. Y, y, y consideran que, que realmente les ayuda a aprender y les ayuda también a resolver las pruebas de evaluación. Si analizamos lo, los, eh, las, la encuesta de evaluación que... Eh, que utilizamos en la, en la Universidad de La Laguna, vemos claramente este estándar en preguntas como estas, ¿no? El profesor prepara y organiza bien las actividades formativas relacionadas con esta asignatura, el profesor usa adecuadamente los recursos didácticos para favorecer el aprendizaje, el profesor explica de forma clara y organizada, el profesor resuelve las dudas planteadas y orienta al alumnado en el desarrollo de sus tareas, el profesor favorece la participación activa en clase, el, el, la labor del profesor y su apoyo ha favorecido mi aprendizaje. Ya vemos que es muy muy exactamente lo que corresponde a, eh, a este estándar ¿no? de los estudiantes creen que asistir a clase es valioso, los estudiantes creen que la asignatura es valiosa. Es un estándar eh, muy importante, pero también básico, en el sentido de que bueno eh, eh, eh, podríamos considerar que una asignatura que es valiosa para los estudiantes, para el aprendizaje de los estudiantes en su concepción, planificación, recursos, etcétera, es un poco el mínimo al que debemos aspirar, ¿no? Yo como, como profesores. Así que todos estos estándares son estándares a los que se debería aspirar como mínimo en las universidades. Pero existen factores de buena docencia que son mucho más complejas, ¿no? Y, y por ejemplo, este otro, ¿no? argumenta de manera fundamentada que las actividades de aprendizaje puestas en práctica son, de entre las posibles, las más adecuadas para el logro de los resultados de aprendizaje previstos en su asignativo a módulo. Se, se formula de manera bastante sencilla y es un estándar que aparece en multitud de sistemas de, de, de calidad europeos, en multitud de sistemas de evaluación del profesorado europeos. ¿no? Es un estándar de eficacia fundamental en la idea de que lo que hago lo que hago hacer a mis estudiantes en mi asignatura es efectivo, es eficaz para lograr los resultados que, que me estoy proponiendo. Lo que pasa es que este estándar es ya de un segundo nivel, es de un nivel más avanzado, porque nos exige mucho más que los anteriores. En el sentido de que para argumentar de manera fundamentada que mis actividades de aprendizaje son eficaces, necesito, en primer lugar, Conocimientos sobre metodologías, sobre actividades, es decir, necesito opciones. Lo, lo que no, ya no nos sirve es, es, como hacemos muchas veces, es enseñar como hemos visto. Eh, enseñar o como nos han enseñado a nosotros mismos. ¿no? En estos momentos tenemos que actuar ya como profesionales y tener opciones. Y eso significa conocer diferentes metodologías, conocer los principios del buen aprendizaje. Es decir, se necesita una formación para cumplir con este eh, estándar. ¿no? Por otro lado, uno necesita también comprobar que sus actividades son eficaces. Así que se requiere un cierto nivel de estudio de los resultados que se están obteniendo de los resultados de mis estudiantes, ¿no? Y comprobar que realmente lo que estoy haciendo es lo más eficaz para conseguir buenos resultados de, de mis estudiantes, ¿no? Se necesita también, por supuesto, seguir los principios fundamentales que la investigación de estos, eh, estas últimas décadas nos ha dejado, ¿no? Sobre, y, y entre ellos, sobre todo, la idea de lo que solemos llamar aprendizaje constructivo, ¿no? La idea de que no podemos pedirle a los estudiantes que reproduzcan, que nos vuelvan a explicar lo que previamente les hemos explicado. Que, que reproduzcan. Este tipo de planteamiento de enseñanza reproductiva eh, eh, es una enseñanza que esconde normalmente problemas de comprensión enormes ¿no? por parte de los estudiantes. Así que necesitamos lo que llamamos un aprendizaje constructivo, que es la idea de que lo que les pido a mis estudiantes va más allá de lo que les doy, lo que les doy como material de partida mis explicaciones, eh, los libros, lo que tienen que leer, etcétera. ¿no? Eh, lo que les doy no es lo que les pido. Ellos siempre tienen que elaborar lo que les doy y darme una cosa diferente más allá. ¿Por qué es muy importante este principio de aprendizaje constructivo? Por una razón, porque cuando les pido más allá de lo que les doy, entonces los estoy abocando a un proceso de razonamiento, a un proceso de elaboración cognitiva que es lo que les permite eh, llegar a comprender en profundidad las ideas, las teorías, los conceptos, etc. ¿no? Y sin duda, lo que hace competente a alguien es esa comprensión profunda de las cosas. Y eso solamente se consigue con ese, con ese aprendizaje constructivo. O otro principio fundamental, ¿no? la idea del aprendizaje colaborativo, es en la negociación, en la elaboración que supone el diálogo, la deliberación con el otro, donde, eh, eh, donde realmente se, se, se potencia ese esa comprensión profunda de los de los conceptos y de las teorías. ¿no? Eso es algo que nosotros conocemos muy bien porque es en la colaboración con nuestros pares, ¿no? en encuentros, en, en reuniones, en nuestros grupos de investigación donde realmente acabamos de elaborar eh, nuestras nuestras ideas para los estudiantes no es diferente. Así que este estándar en realidad es una carga de profundidad importante que una universidad como la Universidad de La Laguna aspire a extender este estándar de, de eficacia básica ya, ya os digo que es, es un estándar muy, muy común ¿eh? en, de, en, en las universidades de, de muchos países ¿no? la, la, pero que, que nos planteemos como objetivo introduciéndolo en la evaluación el ir avanzando como universidad en este, en este estándar es un salto cualitativo eh, realmente, realmente importante ¿no? o pensemos en otro, otro, este otro estándar ¿no? que está en ese nivel 2 es demuestra que se han seleccionado resultados de aprendizaje particularmente valiosos para el desarrollo de los estudiantes, en coherencia con el perfil de salida de la titulación y que todo el diseño curricular es coherente con esos resultados esperados. Es un estándar también de alta complejidad, ¿no? en el cual eh, lo que nos planteamos ya no es la eficacia, sino lo que en términos de calidad llamamos normalmente relevancia o pertinencia. ¿no? Eh, o dicho de otro modo, eh, la pregunta es, ¿estamos enseñando lo que... Debemos enseñar? ¿Estamos enseñando lo que resulta valioso realmente para los estudiantes? Es una pregunta aparentemente sencilla, pero extrañamente difícil de, de responder, ¿no? La, la idea de. Y va, va directamente contra la, la tradición de, de muy, que muchas veces prevalece en nuestras, eh, en nuestras universidades, ¿no? Que es la idea de. Una asignatura es ante todo un temario, un temario que además está acogido por la tradición y que normalmente heredamos de, de nuestros mayores no Con, y al que hacemos pequeños retoques. Pero la pregunta es por qué ese temario habría de ser valioso para nuestros estudiantes que no van a ser académicos. Así que la pregunta de qué necesitan nuestros egresados. ¿Qué necesitan de esta materia nuestros egresados? Es una pregunta muy, muy relevante y que marcará realmente la calidad de nuestra docencia y, en última instancia, la calidad de la, de la titulación. Determinar de manera adecuada los resultados de aprendizaje, hacer que sean coherentes con los perfiles de salida del título, seleccionar con mucho cuidado, con, eh, con mucho análisis, Seleccionar aquellos resultados que son más valiosos para los estudiantes es una tarea de mucha más complejidad que lo anterior. Y desde luego plantearse esto como reto de, institucional dentro de una universidad a, a mí me parece una apuesta, una apuesta eh, fundamental. ¿no? Este segundo nivel de excelencia tiene un tercer estándar, eh, igualmente eh, muy importante y de gran calado. ¿no? Y dice así: se argumenta de manera fundamentada cómo el sistema de evaluación aplicado impulsa de manera efectiva el aprendizaje y la competencia de los estudiantes en su contexto específico. La cuestión es que la evaluación, la evaluación, es un factor fundamental del aprendizaje de nuestros estudiantes, pero existe una tradición de relegar la evaluación a un, algo separado. Está el proceso de las clases, el proceso de aprendizaje y luego una evaluación como algo separado. Sin embargo, ese no es un buen enfoque. El enfoque eh, correcto es que la evaluación es un instrumento de aprendizaje fundamental que debe ser integrado en todo el proceso. Esa idea de la integración, de la evaluación como proceso de aprendizaje es una, es una idea eh, más que avalada por la por la investigación ¿no? y, y, y supone un salto cualitativo en nuestra docencia muy, muy grande la idea de, de integrar realmente la evaluación. Y no estoy hablando solamente de evaluación continua, que a veces son simplemente una fragmentación de, de, de evaluaciones sumativas. No, no, estoy hablando de hacer una, una, una evaluación que realmente sirva para orientar el proceso de trabajo de los estudiantes, para probarse a sí mismos, ¿no? Donde realmente se se demuestren a sí mismos y nos demuestren a nosotros también si son competentes, si no son competentes, si han comprendido de forma profunda las, eh, las cosas. Una evaluación integrada en el aprendizaje es un instrumento eh, irrenunciable ¿no? para una enseñanza y una docencia de, de calidad. ¿no? Así que son tres estándares, estos tres, que tienen que ver con la evaluación, con los resultados de aprendizaje y con las actividades que llevamos adelante con nuestros estudiantes. Son tres estándares eh, fundamentales, los dos. Eh, el, actividades y evaluación tienen que ver con la eficacia de nuestro proceso, los resultados tienen que ver con la relevancia de lo que enseñamos la relevancia de nuestras asignaturas, la pertinencia el valor que, que tienen para, para nuestro estudio, nuestros estudiantes son eh, eh, eh, de una manera muy sintética es a donde apunta, como vemos son es a donde apunta este segundo nivel, como vemos son eh, retos eh, que tienen mucho mayor calado que los de, que los de primer nivel, pero suponen objetivos, eh, de, para mí, de alto valor estratégico para una universidad. Yo creo que es una buena selección. Podríamos poner otros y, desde luego, podríamos poner eh, todavía estándares de mayor complejidad, de mayor nivel. ¿no? Pero lo cierto es que estos, estos tres estándares creo que se ajustan. No son desconocidos para nosotros, han, sido, han formado parte de la formación del profesorado en, las, en la última década, de una manera común, ¿no? Y sin embargo siguen siendo retos importantes dentro de nuestras universidades hacia los que deberíamos avanzar. Con la apuesta de este segundo nivel de excelencia lo que la Universidad de La Laguna hace es ponerse un horizonte estratégico hacia el que quiere que cada vez mayor número de, de, de profesores y profesoras vayan, a, vayan avanzando. Esta es un poco la, la presentación, eh, Néstor, de este segundo nivel, eh, por intentar ajustarme al tiempo y que nos quede, nos quede espacio para, para todas las consultas. Muy bien, pues muchísimas gracias, Javier. Bueno, pues ahora eh, damos paso a, al chat en donde los asistentes pueden formular aquellas preguntas que, que consideren necesarias, eh, vamos, que, en los que estén interesados y nosotros pues vamos a intentar responderlas de la mejor manera posible. Eh, les animo por tanto a que utilicen el chat que tienen a su disposición para, para plantearnos las cuestiones que, que deseen. Sí, hay, hay, efectivamente. Hay una primera pregunta eh, que bueno, tiene que ver fundamentalmente con un aspecto más procedimental, no de fondo, y es eh, quién es la instancia responsable de certificar la participación en los procesos de seguimiento y acreditación de un título de máster. Bueno, para esto es eh, la respuesta eh, que voy a dar, es válida también para cualquier título. Son los centros los responsables de gestionar los procesos de seguimiento, acreditación de sus títulos. Por lo tanto, es desde los centros en donde se debe eh, certificar eh, la, la pertenencia a las comisiones encargadas de la elaboración de los correspondientes autoinformes. ¿Mm? Una segunda pregunta que acaban de llegar es... Eh, ¿Cuáles son los requisitos para la presentación, para presentarse voluntariamente al Docentia 21-22? Nos la formula Irene Márquez y es ayudante doctor desde el 15 de enero, desde el 18. Están en la página 11 del manual, ahí ponen todos sí. los requisitos, que es mínimo de tres años de... Efect eh, docencia en la universidad. Efect efectivamente. La, los requisitos los podrás encontrar en la página 11 del manual. Y lo más significativo es que para poder hacer una evaluación de la docencia, la condición necesaria es que haya una exposición suficiente a la docencia. Y esta exposición está tasada en tres años de, eh, de actividad docente ¿eh? en, en, esta, eh, en esto. Eh, otra pregunta que acaba de llegarnos es eh, que nos dicen que dónde se puede consultar el manual del docente anterior, el, el aprobado. El negociado ya va a subir va, está en la página estaba en la página web pero el negociado va a subir el modelo transitorio para que esté disponible también en la misma página donde está todo lo demás. Sí, este modelo es el mismo que, que se ha venido utilizando hasta ahora, el que se utilizó sin ir más lejos el curso pasado y lo pondremos eh, a disposición de, de, de todo el personal. Hay otra pregunta que estoy viendo de Lucas Taoro: eh, si cuentan las venias docendi para, para computar la docencia. Eh, la venia docendi es, desde el momento en que es una actividad docente que está reconocida en el POD de los departamentos, por supuesto que eh, computa eh, como eh, actividad docente desempeñada. Máximo dos años. ¿Sí? Máximo dos. Durante un máximo de, de dos años. Uh, A ver si nos llega alguna pregunta más. Bien, parece que no hay que no hay más preguntas. Sí, aquí acaba de llegar una. Eh, María María Carolina Rodríguez eh, pregunta. Eh, no, esa es anterior. Mm, perdón. A ver. Cuáles son las. Es, Juana... Hay dos. Hay dos preguntas. Sí, María. Poner en el sí, a ver. La primera es eh, María Carolina eh, Rodríguez pregunta por. Uh -huh. sí. Por la equivalencia de las calificaciones entre el modelo transitorio y el nuevo modelo se mantendrían si se obtienen la certificación de la NECA antes de la resolución de no, la presente Comunidad. El transitorio no está acreditado. Es decir, una vez que se acredite el nuevo modelo, eh, evidentemente la, la, la, no hay equivalencia en las calificaciones. Una vez que se acrediten. Mientras no estén acreditados, sí. Pero una vez que se acrediten, no, porque el, carácter el modelo de carácter transitorio no está acreditado por ANECA, por tanto, no es igual. Sí, exactamente. O sea, la, la idea es la siguiente. El nuevo modelo de docencia, eh, como eh, indiqué al principio de mi exposición, tiene como uno de sus objetivos el conseguir la certificación de su implantación por parte de las agencias de calidad. Cuando esto se consiga el profesorado que obtenga una evaluación favorable o excelente en, el, en este nuevo modelo certificado evidentemente va a tener un valor mayor que la obtenida con los modelos previos que no han sido certificados. Hasta que esta situación se dé, eh, evidentemente eh, la, la valoración de los, de, en cualquiera de los modelos, el modelo transitorio que es el que, este anterior que se va a extinguir y el nuevo que tenemos, se seguirán siendo equivalentes. Pero el mensaje y la idea importante aquí es que estamos empeñados firmemente en conseguir la certificación del nuevo modelo. Por tanto, el profesorado que obtenga una valoración positiva con el nuevo modelo, pues muy probablemente va a tener eh, esa certificación en un modelo que estará certificado. Eh, por la NECA y, por tanto, va a tener un valor superior. Recomendamos, recomendamos vivamente que, eh, pues, si ven que tienen posibilidades de ir al nuevo modelo, vayan por el nuevo modelo porque, no solamente ya porque eh, indica que efectivamente están eh, desarrollando una actividad docente más acorde con las tendencias en las que la Universidad de La Laguna eh, está comprometida, sino porque... Eh, están ustedes, digamos, haciendo un esfuerzo que van a poder rentabilizar mucho mayor en términos de méritos de cara al futuro que si optan por el modelo transitorio. El modelo transitorio, al fin y al cabo, está planteado para dar oportunidad a que el profesorado que haya llegado a la conclusión de que no puede acceder al nuevo modelo y se da tiempo, por tanto, para poder trabajar en esta dirección. Sí. sí. ¿La siguiente pregunta es para Arturo. Sí, ¿cuáles son los plazos de presentación? Eh. Sí, se ha abierto ya eh, para los dos procedimientos, la, los, los obligatorios y también los voluntarios, eh, el plazo ya está abierto, eh, hay cinco días hábiles, Termina mañana el plazo, por tanto, tanto aquel profesorado que, que desee optar por, por, por presentarse voluntariamente, pues lo puede hacer, ¿eh? Eh, eh, está abierto el plazo y eh, el procedimiento correspondiente, y el profesorado que que, que, que haya, haya entrado por el cupo de los obligatorios, tiene también hasta mañana de tiempo para presentar aquellas objeciones, obligaciones o posibilidad de exención, eh, tal como está contemplado en, en la convocatoria de este año. Eh, el, se considera la participación en evaluaciones de titulaciones de otras universidades distintas a la Universidad de la Laguna. Eh, se trata de actividades de evaluación y en ese sentido también son son válidas, ¿Eh? Perdón. No. Ah. Vale. Bien, me, me acaban de informar de que no, en este eh, eh, de, la filosofía es que se anime, se anime a que se, el profesorado se involucre ...en los procesos de mejora, y por tanto de certificación y acreditación, de la propia Universidad de La Laguna. Y estos serán los que van a ser reconocidos. ¿Cuánto tiempo estarán vigentes ambos modelos? Bien, a ver, el modelo transitorio tendrá una duración de hasta cuatro años. Es un modelo transitorio, es el antiguo, el modelo, el docente que se ha venido haciendo hasta ahora. Eh, por tanto, fíjense, el profesor debe saber que ese periodo de adaptación al nuevo modelo está tasado en el tiempo, no es indefinido. ¿eh? Y el nuevo modelo vigente, el que queremos certificar, pues estará vigente mientras, mientras esté vigente, ¿no? Nosotros esperamos que tenga una larga vida, se certifique, se acredite y con los cambios correspondientes siga eh, si, estando, eh, si, eh, vamos, de, de, en vigor, ¿no? En pleno vigor. Eh, Carmen Milagros González pregunta sobre las, eh, las sí. dimensiones y puntuaciones. Patricia, sí. Bien, sí. la explicación que yo he dado eh, es todo referido al modelo de docencia 21-22, porque el anterior es el no se ha tocado, es decir, sigue siendo el, el mismo que había, me refiero al de carácter transitorio. La explicación eh, de las dimensiones se refieren al nuevo modelo, por eso he hecho hincapié en explicar las, lo, lo, las puntuaciones que se pueden obtener en cada, en cada apartado, porque es donde varía. Realmente eh, uno y otro modelo, eh, sobre todo en la dimensión 2, que el mínimo es 20, el que hay que obtener, y el máximo es 70. Hemos subido 70 para que cada profesor eh, haga el itinerario o el recorrido que, que mejor le convenga para poder obtener ese, ese, el mínimo y llegar a la, al máximo nivel. Uh, María Andrés pregunta si en el nuevo modelo se va a evaluar una sola asignatura. Si se, ¿Se podrán evaluar méritos con varias asignaturas y titulaciones, grado y máster? Sí, de ¿Más hecho, sí. De, en la excelencia lo explicó muy bien Javier. Sí. Eh, si puede elegir una o varias, aquellas en las que haya implementado eh, pues, la, la herramienta que más, sí, sí. Que más se haya desarrollado. Eh, a ver, eh, la evaluación de la docencia eh, nunca ha sido de una sola asignatura. Es, entre otras cosas porque el profesorado a lo largo de cinco años ha podido dar distintas asignaturas. Es sobre la actividad docente realizada durante ese periodo de cinco años. Eh, el elemento, eh, y, y por tanto se trata de dar una visión integral, eh, el elemento diferenciador del de, de, de nuevo docente es que para el nivel, esa reflexión a hacer, la que se invita, a la que el profesor lo que la puede hacer sobre una sola asignatura, o lo puede hacer sobre un conjunto de asignaturas. ¿Eh? Eh, están abiertas las dos posibilidades. Por tanto, esta filosofía de que se evalúa la actividad docente integral que ha desplegado el profesorado en toda aquella docencia en la que ha visto, también se mantiene, eh, de alguna forma, en el nivel de excelencia. De hecho, las encuestas es en todas las asignaturas. ¿Mm? Las encuestas. Eh, Elena Pastor años? pregunta... Los plazos para presentar la autoevaluación y para la emisión de certificados por parte de los centros. Bueno, vamos a ver. Eh, en un reciente comunicado que se ha enviado del el vicerrectorado, se ha informado que no es necesario que el profesorado solicite certificación de todos y cada uno de los méritos que vuelque en el informe de autoevaluación. Esto se requeriría, en todo caso, si el comité de evaluación estimara necesario eh, completar eh, el informe con alguna evidencia adicional. Por tanto, eh, este es un mensaje que además transmito. Mm, no hay que agobiar a la Secretaría de los Centros ni de los Departamentos con la solicitud de certificaciones, porque ya digo que no es necesario que ustedes dispongan de ella eh, durante este proceso. Y el plazo para presentar la autoevaluación está descrito en la convocatoria. Eh, no. Una vez que se abra el proceso, no. uh -huh. se irán senador. definiendo, se irá definiendo eh, una vez que se cierre ya eh, la fase en la que estamos ahora de concurrencia, eh, ya se informarán de los plazos para la, elabora, la presentación del informe de autoevaluación. Aproximadamente hablamos de unos 20 días mínimo, casi un mes de plazo para poder vale. preparar toda la Ya les adelantamos que eh, será entre, entre 20 y 30 días dispondrá el profesorado para poder eh, elaborar el, y presentar el informe de autoevaluación. Eh, si algún profesor o profesora obtiene una valoración no favorable, pues está previsto en el modelo. Fíjense que esta, eh, el docente, eh, tiene como objetivo a ver, eh, siguiendo lo que eh, Javier mmm, manifestó eh, eh, cuando hablaba de la evaluación, esto es un ejercicio de evaluación y que tiene un poderosísimo componente formativo. Lo que se busca con el docente son muchas cosas, pero desde luego lo que se busca por encima de todo es ayudar al profesorado a que mejore su docencia. En este caso extremo de un informe no favorable, lo que está dispuesto es acompañar a este profesorado para que reconduzca su actividad docente detecte cuáles son los problemas que están afectando a su docencia hasta el punto de no conseguir ese nivel favorable y de pueda remontar esta situación. Hay un conjunto de medidas que tienen esta, esta, esta orientación. Acompañamiento, asesoramiento, recomendaciones y... Un tiempo para que efectivamente el profesorado pueda eh, volver otra vez a eh, someter su docencia a evaluación y por tanto eh, superar eh, digamos esa, esta esta situación desfavorable. Bien. Bien, acaba de llegar una nueva pregunta de diana martín sí. se pasarán cuestionarios al alumnado en el primer cuatrimestre eh, se van a pasar encuestas para medir el nivel de satisfacción del alumnado con la actividad docente de todo el profesorado de la universidad de la laguna en los dos cuatrimestres en el primero y en el segundo eh, esta encuesta va a tener una, una doble utilidad. Por un lado, se va a poner a disposición del profesorado para que año tras año, asignatura tras asignatura, curso tras eh, curso y cuatrimestre tras cuatrimestre, tenga una referencia de eh, cómo está siendo percibida su docencia por parte del alumnado y, por tanto, pueda tomar aquellas medidas que considere oportunos para eh, mejorar o para corregir aquellos aspectos que, en los que, después del análisis de la reflexión que cada profesor o profesora debe hacer sobre su actividad docente, considere que está justificado hacer. Evaluación formativa. Ahí vuelve otra vez a aparecer esta idea. También esta información agregada se pondrá a disposición de los centros para que en el ámbito de las comisiones de cada titulación se lleve a cabo esa reflexión continuada también sobre cómo se está desarrollando la docencia en lo que a este aspecto se refiere y por tanto, a nivel de centro, se adopten las medidas correspondientes. Y por último, estas series de resultados de encuestas se irán acumulando y serán los que, llegado el momento, servirán como eh, medida métrica de esa dimensión, la satisfacción del alumnado, y que tendrá su peso correspondiente en, eh, en la evaluación final eh, del profesorado dentro de, del docente. Eh, Alberto Ardebol eh, pregunta si solo es evaluable la docencia de la Universidad de La Laguna y si qué ocurre si en el periodo de cinco años ha intercalado docencia en otras universidades. En este caso eh, estamos evaluando la docencia de la Universidad de La Laguna. Eh, fíjense que aquí la idea es la misma, que eh, manifestamos, manifesté en la, en, la, en la cuestión anterior, parecida. Queremos que se centre la atención sobre lo que se está haciendo y sobre lo que ocurre en nuestra universidad. Nos debemos a nuestro alumnado y, por tanto, vamos a considerar aquello que se hace en eh, nuestra casa. Y si... Eh, en el, y por tanto, la segunda parte de la pregunta pues, también está, está respondida. ¿eh? si Vamos a tomar como referencia los, las evidencias que hayamos podido tener en nuestra institución. La pregunta de Diana, eh, que hace alusión a una que hizo previamente Si dará tiempo a hacer la, la encuesta, eh, sí, la vamos a hacer Que, tenga, ¿Sí? que tengan confianza Las encuestas las, vamos, las estamos realizando en línea ¿eh? Eh, Porque eh, es la forma que permite una logística eh, que acorte plazos y que nos permita llegar a todo el profesorado y a toda la alumnada. Plantea algún problema y es que, bueno, en algunos, en, en algunos casos, en más de los que nos gustaría, el nivel de participación del alumnado en estas encuestas no, es, eh, el, no alcanza unos mínimos para hacer que la muestra sea estadísticamente representativa. Aprovecho esta, esta, esta ocasión, por tanto, para enviar un mensaje a todo el profesorado. Trasladen ustedes a su alumnado la importancia, la necesidad y más, yo diría, la obligación, ética por lo menos, que tiene el alumnado de participar activamente en la mejora de la docencia que ellos mismos reciben a través de la eh, participación en las encuestas es un tema de corresponsabilidad. Yo sé que el alumnado está a veces saturado con muchos reclamos, muchas demandas de atención, pero si son estudiantes de la Universidad de La Laguna, asumen con ella también un compromiso de corresponsabilidad en su proceso educativo, participando en los procesos de mejora continua, como son el de las encuestas. Eh, y desde el vicerrectorado lo que estamos haciendo es lo que está en nuestra mano para estimular esa participación. Y pues, como saben, pues eh, sorteamos entre el alumnado que participa en las encuestas pues una serie de, de tablets, instrumentos de estudio, de, y en la, en, la, en, la, en la esperanza de que esto sirva de, de estímulo y de acicate para participar en, en las encuestas. Silvestre Rodríguez nos hace una pregunta: si se tendrán en cuenta, eh, si, te, si se tendrán en cuenta para esta convocatoria las encuestas de los cinco cursos académicos anteriores, incluido este. Bueno, eh, las, eh, en, en, en la edición de este año, pues lamentablemente no disponemos de registros de los cinco cursos anteriores porque en los cinco cursos anteriores no se han hecho encuestas universales a todo el alumnado. Se contarán con las encuestas que se hagan, eh, las que tengamos, más las que se hagan este año. Sí. Sí, al profesorado, eh, bueno, las encuestas son en línea. Eh, pero el periodo en el cual se abra la, la encuestación se informará de ello al profesorado, precisamente para que el profesorado eh, sea consciente de ello y, entre otras cosas, pues pueda animar al alumnado a, a responderles. Eh, Silvestre pregunta también sobre las tasas de rendimiento académico ¿Qué cursos académicos se tendrán en cuenta? El periodo evaluado Son las que, aquellos que correspondan al periodo sometido a evaluación Fíjense que la evaluación se hace sobre la actividad docente realizada en los últimos cinco años por tanto, los indicadores serán los referidos a ese periodo de tiempo, a la docencia impartida en ese periodo de tiempo. Sí. Las asignaturas de trabajo obligado y prácticas externas en las encuestas. Las ah, asignaturas de... Trabajo de fin de grado no, y práctica de no, no, no, no. Estas dos asignaturas quedan excluidas del proceso de encuestación. Eh, como ustedes imaginarán, bueno, pues son asignaturas que tienen un tratamiento especial y por tanto no, no, no, no son susceptibles, fácilmente susceptibles de, de ser incorporadas. Eh, las encuestas que se realizaron el curso pasado fueron parte de un programa piloto, eh, el profesorado debería a estas alturas conocer ya eh, el resultado de las mismas. Si no se conocen, es que ha habido algún problema. No, si la participación fue inferior al 30%, claro. no se ha los resultados. Vale, sí. es, eh, efectivamente. A ver, si, si no se han tenido datos y no ha habido ningún problema de comunicación, es porque eh, la participación no ha, tenido, eh, no ha sido la mínima necesaria para que sea estadísticamente significativa y por tanto no es relevante, no se puede considerar como un, un dato fiable, ¿no? En los casos en los que sí ha sido eh, valorado, pues se podrá tener en cuenta, eh, se tendrá en cuenta en, en el periodo de, a, a la hora de hacer, en este ejercicio de evaluación. Que, de este 30. año. ¿Eh? El mínimo de participación necesario es un 30%. Sí, el mínimo de participación que, que se está considerando es el 30%. No. Bien, ha llegado una pregunta de Irene Márquez. Eh, si tener una baja por maternidad o paternidad o una baja temporal es un impedimento para presentarse a esta convocatoria. Eh, en principio. Eh, no causa un de, de Un permiso. De una de las... Exacto. Sí, entre las causas que justifican un posponer el momento de la evaluación está precisamente eh, el, una baja por maternidad o paternidad o por una causa, una. una eh, de carácter temporal, un problema físico eh, o bien algunas otras situaciones en las que, que, han, que han impedido que durante ese periodo de cinco años el profesorado haya tenido eh, la, la, la, la, la docencia, haya podido desarrollar la docencia correspondiente. Por tanto, eh, el profesor que esté en estas condiciones puede solicitar eh, que se posponga el momento de la, de la, de la evaluación. Sí, ¿cuál es el número mínimo de estudiantes en una asignatura para que se pueda llevar a cabo la encuesta? 10 en el caso de y 5 en el caso de máster. Sí, los datos que me dan es que 10 alumnos en el caso de asignaturas de grado y 5 alumnos en el caso de asignaturas de posgrado, de máster. Bueno, pues, llevamos dos minutos en que no hay nadie que levante la mano, así que, eh, si les parece, pues, podemos ir cerrando esta, esta retransmisión. Eh, esta, esta sesión va a quedar grabada, por tanto, a disposición, como he dicho antes, de quien quiera consultarla, eh, en cualquier eh, eh, yo les invito a que, a que, bueno, examinen los términos de la convocatoria. Muchas de las dudas que se plantean inicialmente, pues ahí están resueltas. Y en aquellos casos en los que así no sea, pues diríjanse al vicerrectorado, al negociado, que les atenderemos. Y para terminar, pues yo quiero, eh, bueno, darles las gracias a mis compañeros a Patricia, a Javier, que desde Zaragoza eh, nos ha estado atendiendo, a los compañeros de la unidad de audiovisuales y también a los miembros de la unidad técnica y de negociado que están aquí presentes pues, para esta sesión de preguntas y animarles, animar a todo el profesorado eh, en primer lugar a que valore eh, si está en condiciones de poder eh, presentarse al nuevo docente eh, mmm, con, con, con posibilidades de obtener una evaluación eh, positiva. Si no fuera el caso, eh, saben que pueden optar por el modelo anterior, pero eh, no pierdan de vista de que el, ese modelo anterior, que, es, que le estamos llamando modelo transitorio, va a tener una vida limitada y que, por tanto, aprovechen este tiempo pues, para reorientar en caso de que sea necesario su actividad docente hacia la, uh, de acuerdo con las pautas que uh, se plantean en el nuevo docente. Y especialmente quería animar a ese sector del profesorado de la Universidad de Laguna que me consta que existe, que lleva mucho tiempo comprometido con esa docencia centrada en el alumnado, que ha trabajado eh, muchas veces, en fin... Eh, nadando contracorriente para sacar adelante ese proyecto educativo a que se planteen cuando llegue el momento eh, el aspirar a el nivel de excelencia eh, Yo estoy seguro de que hay profesores y profesoras de nuestra universidad que ameritan capacidad y resultados y conocimiento y trayectoria como para merecer ese, eh, ese nivel de excelencia. Nada más, muchas gracias por su atención y nos despedimos y cerramos la sesión en este momento.